De Chapola en el buen estado y la batalla de las zonas donde se encontraba en vivienda, donde nunca quisimos vivir y a la que vivimos por no disponer de alternativas. Ahora el asentamiento ha desaparecido. Consideramos que es el momento para decir definitivamente no a la Chapola. No a la Chapola. No a la Chapola. No Es decir, que las entidades con competencia para ellos resuelvan de una vez toda esa vergüenza. La realidad que llevamos más de una década sí, sí, sí. denunciado sin observar ninguna respuesta efectiva. El tener empresarias a la sociedad no necesita nuestro trabajo, el trabajo de las personas migrantes. Es necesario para mantener la riqueza de todos los municipios agrícolas de la provincia. Y por eso aquí no podemos. Consentir que ninguna empresa siga obteniendo be el beneficio y llorando las condiciones de vida de su trabajador y trabajadoras. La mayoría de nosotros y, y nosotras realiza un gran esfuerzo para encontrar un espacio digno, donde poder luchar, comer y descansar con tranquilidad, sí. donde volvemos del trabajo, pero la realidad es que no lo encontramos, solo encontramos puertas cerradas. Queremos una puerta abierta, por favor. Sí. Una puerta abierta. ¿Qué queréis mi gente? Una puerta abierta. esa habilita los recursos de emergencia necesaria para atender la necesidad eh. básica. Eh. De hecho, lleno eh. descanso de la persona que hemos perdido en otro chamula En el enseño de los derivos posterior hasta que se encuentras una alternativa, no el desahogo sí alternativas. Que todo la entidad con Competencia y responsabilidad en la problemática se si encuentra una solución, problema de habili habilitación que se plantea a la provincia y en el proyecto en el municipio de Lepe. Entendemos que buscar y encontrar una solución no es una opción ni una cuestión de buena voluntad. No vivimos la chapola porque queremos, queremos una vida mejor. Por favor. No es una obligación que nos encumbes a todos y todas y no vamos a parar hasta que la solución llegue. Claro que sí. ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! Firma claro sí. el, el Manifesto en Lepe el 22 de octubre de, de 2019, la, la afectante por los incendios y derivas del asentamiento chapolita del cementerio de Lepe, con el apoyo de los siguientes... Antitare, la asociación, Anusi, un fuerte aplauso por Anusi. De de mano, ¡Viva Anusi! ¡Viva Anusi! ¡Viva Anusi! ¡Viva Anusi! ¡Viva Anusi! ¡Viva ¡Viva UCLA! ¡Viva ¡Viva anusi! De Mali de un fuerte ¡Viva ¡Viva La Asociación Muril de Senegal, un fuerte plazo. ¡Sí! A un fuerte plazo para ellos también. Tenemos ¡Sí! que acompañarnos siempre cuando lo necesitamos. Vuelva sí. Corre, también, un fuerte aplauso. ¡Sí! Las mujeres de 24 horas, un fuerte plazo ¡Sí! para ellos. ¡Sí! las mujeres prefería plataformas de la cultura y la sociedad. Bravo. Yo creo que el mensaje está muy bien clara, bien dicho y bien clara. Lo que queremos una vida mejor, no queremos mala chapola. Esa es una vergüenza. Allí. No queremos más chapola, queremos un derecho para vivir una vida mejor. Por favor, Ayuntamiento de Lepe y la población de Lepe, necesitamos otra ayuda, no somos nadie. Queremos una vida mejor, es lo único que pedimos al alcalde y su compañía. Por favor, si nos ha escuchado, que hablamos y sentamos y buscamos una solución por fin para arreglar nuestra situación. Claro. Sí, claro. No queremos más chapola. No queremos,